Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Ramoso Villarreal, el brujo hechicero santo y el espiritista más reconocido en América Latina. Usted no tiene por qué estar sufriendo por esa persona que le abandonó, por ese hombre que le está haciendo sufrir, por esa mujer que le hace sufrir. Únicamente contáctenos desde cualquier lugar del mundo y nosotros acá, en uno de nuestros altares, le ritualizamos el mejor trabajo de magia negra con resultados 100% efectivos, garantizados. Usted, que no está viendo en este momento, está cansado de perder su dinero, tocando puertas y que nunca le dan solución real. Pues es el momento de darse la última oportunidad para regresar a esa felicidad tan anhelada. Únicamente contáctenos al 320-696-2816, al WhatsApp 315-630-4823, más 57 o a mi correo electrónico, atrévete y déjate sorprender a y nosotros le brindamos la solución. Atrévete ya y déjate sorprender.